Nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño, un salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, es la segunda Navidad que pasamos después que comenzó esta pandemia por el COVID-19. Son muchísimos los retos, los cambios y los sufrimientos ¿Qué ha traído estos dos años? Muchas personas están cansadas de la virtualidad en el estudio y el trabajo. Para otros, ha significado perder un empleo o un negocio familiar con sus consecuentes apuros económicos. Muchos han perdido a un ser querido o a varios familiares. Otros están enfermos o han quedado con secuelas del coronavirus. Y muchas familias se han visto rotas o amenazadas fuertemente por la dificultad de compartir el espacio de la casa por mayor tiempo del acostumbrado. Quiero hacer referencia a la parábola de Jesús cuando compara al hombre que construyó su casa sobre la roca, que es firme y segura, y el otro sobre que construyó la casa sobre arena. Ambos se empeñaron en un proyecto importante, pero los vientos y los fuertes aguaceros pusieron a prueba la edificación. La que estaba sobre roca se mantuvo en pie. La que estaba sobre arena se cayó. Las dificultades y las crisis tienen la capacidad de poner a prueba la vida y en este caso ha puesto a prueba a la familia. Y es que la convivencia es fácil cuando todo está bien, cuando no hay problemas. Pero cuando estos se presentan cuando hay necesidades económicas, tristezas, duelos, enfermedades, hacinamiento, escasez, la convivencia es más difícil y hasta intolerable cuando no hay amor. Solo el amor verdadero y la fe sostienen la casa que amenaza ruinas. Es necesario diferenciar entre una casa y un hogar. El hogar es calientico, es hoguera que congrega, que abriga y que da refugio. En cambio, la casa es un lugar donde se llega a descansar, a comer, a dormir. La pregunta que hoy tenemos que hacernos es si vivo en una casa o comparto un hogar con mi familia, y si las situaciones estresantes del momento han logrado desestabilizar la armonía de mi familia. Si es así, la buena noticia es que tenemos un referente importante, y es la familia de Nazaret, que nos llena de esperanza que por ser la familia de Jesús, no estuvo exenta de dificultades. A ellos no se les dieron las cosas fáciles, por el contrario, tuvieron que pasar muchas pruebas como todos nosotros las pasamos. Desde la anunciación del ángel a la virgen de que ella sería la madre del Hijo Santo de Dios, empiezan para ella y para José también los riesgos y las dificultades. Pero, ¿cuál fue la actitud de José y de María ante las adversidades? José siente el dolor de la duda y Dios envía al ángel que interviene para revelarle la verdad, mientras María todo lo conservaba en su corazón. Imaginemos lo que para ella sería saber que podían murmurar sus familias y vecinos sobre el embarazo antes del matrimonio. Y luego, a punto de dar a luz, María emprende un camino con José hasta Belén, con todas las dificultades y cansancios que ello implica. Llegados allí, no encuentran dónde hospedarse. Así fue que el Rey del Mundo, nuestro Salvador, nace en una pesebrera en la más completa sencillez. Luego la familia tiene que huir, como tantos que hoy son amenazados, desplazados de su tierra y de su casa. María y José huyen a otro país, a Egipto, donde no conocían a nadie, a emprender una vida nueva sin tener nada seguro, como tantos migrantes. Y así, siempre, afrontando crisis, la muerte de José y María se queda viuda con un hijo, tal vez adolescente, como tantos que hoy han perdido a un ser querido. En la vida pública de Jesús, cuántas veces la madre que lo acompañaba con alegría, Sentiría su corazón también estremecerse de tristeza al ver que su hijo era perseguido, incomprendido y luego el drama de la cruz, el mayor dolor, ver asesinar a su hijo y de la manera más cruel en una cruz como acostumbraban matar a los rebeldes. ¿Qué pudo derribar la familia de Nazaret? Nada, ni la duda, ni las penumbras, ni el dolor ni la muerte. Estamos en el año de la familia y precisamente el miércoles 8 de diciembre terminamos el año consagrado a San José. La iglesia mira hoy con preocupación la familia porque no hay que negar que la institución de la familia está en dificultades por tantos factores que muestran un diagnóstico crítico. La incomunicación, el materialismo, las adicciones, la falta de compromiso, la pérdida de fuerza vinculante, el individualismo de esta sociedad en la que cada quien piensa en lo suyo, en estar bien sin mirar al, al lado, porque le incomoda ver al que sufre, y en el fondo de todo este panorama oscuro, un nubarrón. La falta de fe se cierne como una amenaza para el futuro de la familia, como el centro del proyecto del amor verdadero, del amor que sana y salva, como lo aprendemos de la familia de Nazaret. Navidad nos tiene que poner a mirar la familia, porque no olvidemos que lo que celebramos en Navidad no es la fiesta por la fiesta, ni la pólvora, las compras y demás, sino esencialmente es que Dios se hace hombre para vivir entre nosotros y se encarna en María para que ella como madre lo lleve en su vientre, le dé a luz, lo alimente de su pecho, le enseñe todo en compañía de José que asume el papel de padre, que cuida, que enseña a su hijo a trabajar, que lo instruye en valores. Es en una familia en la que nace el Salvador del mundo. ¿Comprendemos la importancia de valorar la familia? ¿Pero qué pasa? Que la familia siendo tan importante también puede crear muchas heridas emocionales en sus miembros y las heridas que más duelen son las que se crean en la familia. A veces hacemos más daño a los que más amamos, a los que más deberíamos amar. Y venimos arrastrando cadenas negativas de resentimientos, de prevenciones, fanatismos, competencias, ideologías que dividen la familia, desconfianzas. Palabras fuertes que duelen, miradas duras y malos tratos. Todo esto se va quedando en el alma, consciente o inconscientemente. Hermanos. Esta crisis de la pandemia también nos tiene que confrontar en esta Navidad para valorar lo realmente importante en la vida. Todo se puede ir, el empleo, las ganancias, hasta la salud, pero la familia no la podemos dejar ir tan fácil. Y la verdad es que a veces descuidamos a los que nos esperan en casa, a los que esperan que le dediquemos tiempo más que cosas, que los escuchemos, que los abracemos, que nos interesemos en sus proyectos, sus sueños, sus frustraciones. No dejemos que tantas cosas efímeras nos roben los espacios de diálogo familiar. No perdamos los rituales de la familia, el hacer cosas juntos, el compartir. No se necesitan grandes cosas, porque lo importante no son las obras en sí, sino el amor con que se realizan. Hagamos propósitos y acciones de bien de la familia en esta Navidad. La familia de Nazaret bendiga nuestros hogares, para que no sean casas frías, sino que sean hogares que fortalezcan la unidad y la confianza. Pensemos que la peor cárcel es el resentimiento, y que en la final no vale la pena alimentar esos sentimientos. Jesús viene a nacer en tu familia y en tu vida. Perdona, perdónate a ti mismo los errores que has cometido ya que somos seres imperfectos y todos nos equivocamos. Encuentra la paz interior. Y perdona también a quien te ofendió. Piensa que hacer las paces en esta Navidad vale la pena. Así Jesús logrará en nosotros el proyecto de Dios, y lo que Dios quiere es nuestra felicidad. La vida es un regalo de su amor y la familia también. ¡Feliz Navidad! Les desea la Asociación de María Santificadora. El Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro y les conceda la paz. Amén.